Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al ciclo a Ciencia Cierta. Eh, el, la encuesta de, del lunes fue un poquito una trampa de mi parte porque en realidad quería contarles unas novedades bastante lindas sobre Venus. Eh, y bueno, afortunadamente salió Venus, igual si no se los hubiéramos contado, pero, pero bueno, afortunadamente eligieron Venus. Eh, lo que se ha publicado hace muy poco es la observación de unas moléculas eh, en la atmósfera de Venus que podrían ser trazadoras de vida de microorganismos. ¿Sí? Eh, ahora lo vamos a ver con detalle, esto es realmente revolucionario en la astronomía, pero antes quería contarles algunos hechos, eh, algunos eh, datos, mejor dicho, eh, rápidos sobre Venus como para que se sitúen en, en el sistema solar sobre todo. Eh, Venus es un planeta en composición parecido a la Tierra, es un planeta rocoso, es el segundo... Eh, más cercano al Sol, primero viene Mercurio y después está Venus, se encuentra a unos 100 millones de kilómetros eh, de distancia del Sol. Eh, su día y su año, es decir, su día vamos a llamar como eh, lo que tarda eh, la rotación sobre su eje, su día dura aproximadamente unos 240 días terrestres y... En cambio, su año, que sería como la, en lo que tarda en dar una vuelta entera alrededor del Sol, dura unos 225 días terrestres. Fíjense que es incluso un poquitito más corto. Eh, la rotación lenta que tiene sobre su eje hace que eh, el hierro fundido que tiene en su núcleo no produzca el mismo efecto que produce en la Tierra eh, con respecto a lo que es el campo magnético. En la Tierra... El, el movimiento de hierro fundido en el núcleo debido a la rotación de la Tierra genera un efecto dínamo que hace que se produzca el campo magnético terrestre. En cambio en Venus esto no estaría sucediendo. Pueden ver el video de Andrés al respecto que es el experto geofísico sobre el tema. Con respecto a la observación, uno si tiene un pequeño telescopio puede ver incluso hasta las fases de, de Venus muy parecido a lo que es la Luna, esto ayudó en su momento a comprobar el sistema heliocéntrico de, de, de nuestro sistema solar, y también lo podemos ver a simple vista en el cielo, es el tercer objeto más brillante del cielo, vienen el Sol, la Luna y Venus. Ustedes cuando lo vean lo van a ver como si fuera una estrella muy brillante, pero en realidad los planetas se ven así, solamente que tienen un brillo mucho más grande que las estrellas y no titilan, las estrellas en general titilan en el cielo. Los planetas no, los, uno los ve bien bien fijos en su brillo. Venus se ve siempre en el amanecer o en el atardecer, dependiendo de la época del año. Como está muy cerca del sol, durante el día el sol lo va a, a tapar, digamos, y no lo vamos a poder ver. Pero si sí, observamos antes eh, en el amanecer antes de que salga el sol, lo vamos a poder ver. Y en el atardecer, viceversa. Una vez que el sol se puso, ya lo vamos a poder ver. En esta época del año se puede observar eh, en el amanecer. Ahora, lo más interesante que tengo para contarles es respecto a la composición de la atmósfera de Venus, donde aparentemente podría llegar a haber eh, vida. Ahora lo vamos a ver un poco mejor, eh, pero este fue un trabajo eh, realmente eh, que se publicó hace muy poco y muy revolucionario respecto a ciencias planetarias bueno y para hablar un poco sobre este trabajo les tengo que contar qué es lo que sucede en general con la atmósfera y la superficie de Venus. La atmósfera de Venus tiene más de 90% de composición química de dióxido de carbono, esto hace que se produzca un efecto invernadero, es decir que llega la radiación del sol pero no puede volver a salir, esto hace, tiene muchos efectos negativos sobre en cualquier tipo de vida que pueda existir ahí, la temperatura en la superficie de Venus tiene más de 400, es de más de 400 grados, esto hace que por ejemplo el agua esté toda en forma de vapor, no se encuentra agua en forma líquida, no puede precipitarse, no puede condensarse. Eh, también en la atmósfera de Venus está la presencia de ácido sulfúrico, esto es súper tóxico para, para un montón de, de, de tipos de vida que conocemos acá en la Tierra, eh, o similares para que sean den similares. Eh, y otra cosa que sucede es que la presión sobre la superficie de Venus es de 90 veces mayor que la de la Tierra. Todas estas condiciones son un combo letal para la vida similar a como la conocemos acá. En la Tierra las condiciones son diferentes, la cantidad de óxido, eh, de, óxido de carbono, eh, bien digo, en la, en la atmósfera es de menos del 1%. Por ejemplo, la cantidad de, de, de, de agua que se ha precipitado, o sea, se han dado las condiciones en la Tierra para que el agua se pueda precipitar, mejor dicho. Eh, se ha precipitado y se han producido los océanos y hoy día tenemos en, en actividad lo que se conoce como ciclo de carbono, que es todo esto de, de, de que el agua se evapora, luego se precipita y así se produce como todo un ciclo de vida eh, que permite que todos los, los organismos que conocemos acá en la tierra eh, existan eh, y estén en actividad, este ciclo está en actividad actualmente. Se había teorizado en los años 60 respecto a Venus que en una cierta capa de la atmósfera podía llegar a darse algo similar a la fotosíntesis que hay acá en la Tierra. Entonces en, en, los últimos, eh, en los últimos años se encontraron distintos grupos de ciencia que estudiaban diferentes cosas y se juntaron para hacer este trabajo que les voy a contar ahora. Lo que hicieron fue observar Venus con toda esta teoría de que podía llegar a haber moléculas producidas por fotosíntesis. Y lo que hicieron fue decidir observarlo en, en, en, una, en un espectro bastante específico para ver si detectaban una molécula. Detectaron una molécula que se llama fosfina, que tiene un átomo de fósforo y tres eh, de hidrógeno les llamó la atención que exista porque aparentemente el fósforo no se puede combinar de esa forma en las condiciones que está dada Venus eh, en las condiciones que están dadas en Venus perdón eh, pero bueno la detectaron entonces ahí empezó la, la pregunta de cómo, cómo se produce la fosfina y bueno en la Tierra la fosfina es un biomarcador quiere decir que está asociada a vida se produce de dos maneras una es eh, está relacionada con bacterias y la otra es de forma sintética, pero bueno, si está relacionada a bacterias, quiere decir que es un biomarcador. Entonces, ¿qué, qué está pasando en menos? Es la pregunta. Lo que hicieron fue decir, bueno, tenemos esta molécula, la tenemos eh, de cier en ciertas condiciones, eh, etc. Y hicieron eh, simulaciones, ¿sí? estudios, para ver eh, si se podía producir por diferentes procesos no relacionados con vida en Venus. A través de volcanes, de rayos, de la radiación del sol, eh, a través de un montón de procesos sin re estar relacionados con vida. Todos los resultados fueron negativos. Esa molécula no se puede producir por ninguno de esos procesos que ellos testearon. Entonces, la, la conclusión es, o, o hay algún proceso no relacionado con vida, un proceso geoquímico que se está dando en Venus no relacionado con vida que está produciendo la fofina y, la, y lo que hay que hacer es encontrar ese proceso o realmente se está produciendo cierta, cierto tipo de fotosíntesis ahí en, en alguna región de Venus y la, y la fofina está relacionada a algún tipo de microorganismo eh, que tiene vida en, en Venus digamos, eh, cualquiera de las dos, la, la segunda sería realmente una alegría ser contemporáneos de esa noticia, eh, recién esto se va a demorar mucho tiempo más en comprobarse, eh, pero de cualquier manera el, el, si hay algún proceso geoquímico abiótico que produce la fosfina también es súper importante para, para la astronomía, para la astrobiología, para la química. Eh, la verdad que me parece un, un trabajo eh, muy digno de, de ser divulgado y, de que, y que también ustedes estén pendientes de cuáles serán las novedades. Lo que, se, lo que se planifica a futuro es enviar sondas hacia Venus para poder estudiar con más detalle y como in situ qué es lo que está pasando ahí en la atmósfera, porque uno tiene ciertas limitaciones desde la Tierra, no puede seguir observando el planeta pero va a llegar un momento donde ya no pueda eh, sacar más información de lo que está observando. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado, que haya quedado más o menos claro, es un tema bastante complejo también como siempre. Eh, así que bueno, los esperamos el lunes que viene con la próxima encuesta de geofísica y que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima.